Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sleepintora y seguimos con la parte 4 de Pokémon Sol y Luna en Alola. Así que, alola todos, vamos a empezar. Bueno, a seguir, ¿no? más que empezar. Zoom. Sé que me repito más que una ma mala asada, Que una malazada, no sé qué con. Con ajo. Pero enhorabuena, de nuevo, por haber. Superado la prueba. Ahora te, fac te facilitaré el equipo necesario para que puedas montar al lomos de un Pokémon. ¡Mira la Pokémon-tura! ¡Sasca! Has tenido una busca-montura. Aquí en Alola hay Pokémon que nos dejan montar sobre ellos y así podemos aprovechar su fuerza. Creo que es el momento de que pruebes a subirte al Lomo de un Pokémon tan fuerte que puede pulverizar rocas a cabezazo limpio se han registrado los datos del Taur de Tauros en el Buscamontura te leo el manual pulsando el botón I para activar la, la Buscamontura y el botón B para que Tauros cargue y el atuendo de jinete es la ropa que necesita ponerte para poder montar en un Pokémon comprobarás que el mundo es bastante diferente cuando lo ves a lomos de un Tauros podréis ir a la colina de Esquilate, por ejemplo, a ver qué encuentras. Ya me contarás. Y yo estaré aquí, en el centro Pokémon. Si me necesitas para algo, dame un toque. Vale. Pues, guardando. Perfecto. Vamos a montarnos en la Pokémontura. Tauros. ¡Sas! ¡It's magic! Pues nada, vamos para aquí arriba. Sí, quiero ir al monte de Esquilate, a la colina o como sea que sea ese sitio. Bueno. Uy, espérate. Y como bajo. Dale. Tú. Tipo eh, la, la entrenadora del, del equipo Aether. Mi mm. fato me dice que tienes potencial como entrenador. Si logras derrotar a los, a los otros tres entrenadores que se encuentran en esta ruta... Tal vez te conceda el honor de enfrentarme a ti. ¡Uh, qué guay! Venga, vamos a los entrenadores de la ruta. De... Sí, esto ya me lo, dej... me lo dijiste antes. ¿Esta es una nueva? Sí. Mira, mira, mira. ¡Sasca! Mi Pokémon es una cucada. Vas a ver. Vamos a ver qué Pokémon tiene. Vamos a ser un pikipec. La chica Ellie te desafía. ¡Tiene dos! Pfff, pikipec -pik. <ríe> Seriously, Pikipek. Venga, mija, enséñame Pokémon nuevo. Si, total, la Pokédex ya está más que vista por todo el mundo, ya, ya todos sabemos la Pokédex entera de, de, de Alola. Incluso las formas Alola, ¿qué más te da? Se filtró justamente el mismo. el día anterior a de la demo. Eh... ¡Ah! ¡Claro! Esta es otra. Vale, no solamente funciona en los combates dobles, sino también en este. Perfecto, mira. Y es un Rockraft. Lo siento, Rockraft. Lo siento mucho. So sorry. Venga. So sorry. Adiós, rockcraft ¿Entonces ese era tu Pokémon que era una cucada? Ay... Oh, gano no pierdas! ¡Mi Pokémon es una cucada! Hmm. Venga ¡Venga niña! ¡A llorar parque! Vamos a ir por aquí Esta no era una entrenadora Esta era la que me avisaba cruce mirada Ya contra este luché No creo que tenga que volver a luchar No Vale Entonces hay que usar la Pokémon Tura Jeje <ríe> Como mola Como mola Y aquí Hacer así Este no se puede, no se puede romper ¿Y este? ¿Hola? ¿Cómo se rompe? ¡Ah! Míralo, jaja. <risa> no. Hay que usar la B. ¡Sasca! ¡Oh, compañero! Vamos a luchar, sí. Vas a ver lo, lo penetrado que estoy con mi Pokémon. Sí, pero por favor, dime que tienes algo que no sea un Jungos, un Pikipek y un entrenador promesa Lucas jo, jo, jo. ayer fue día San Lucas así que felicidades Luquilla eh, pikipec en serio ay qué guay lucho con la con la ropa de, de la montura qué chulo qué chulo mira vamos a un juntar un brío Bueno, golpe aéreo, no. No sé por qué dice eficaz. Uh, un golpe roca. Qué raro, ¿no? Otra de este. piquepec fuera. Saska Greninja As. Y... Ahí está. Jungos. Pues sí. Esta va a ser la demo de los jungos, los Pikipek y los Rockcraft Suriken -sur de agua. Que ahora es más potente. Golpe crítico, Saska. Otro más. Ahí estamos. Jungos fuera. Bien. Bien. Oh, gracias. Pero mola, ¿eh? Que si estoy con la Pokémon Tura... El... el atuendo en, en, la, en el combate es con la Pokémon Tura. Bueno. No tenía que haberme salido de la Pokémon Tura. Ostras. No estoy asombrado. ¡Y! <risa> ¡Uy! <risa> Ah, pero bueno, ya puedo pelear contra la tipa esta. ¿Cómo era? Aquí, aquí. Pero ya puedo pelear contra ella, porque pelea contra los otros tres. Tú, has derrotado a los tres entrenadores de la ruta. Eso es que posees un talento excepcional. Hacía tiempo que no, me presenta no se me presentaba un rival digno. Disfrutaré dándolo todo en el combate. Mientras contra alguien del, tipo del equipo Aether. ¡Yuhu! ¡Ah, no. no! Se me parecía. <ríe> Una entrenadora guay. Marina. Tiene dos Pokémon. ¿Qué Pokémon serán? piquepec y Yungos? ¡Ah, ya mm. Bueno, ya ha subido el escalafón de, de dificultad. Pues bueno, vamos a utilizar... A ver qué dice que es súper eficaz. El golpe aéreo. Vimos que era eficaz y muy fuerte... Contra los ha Hakamo-O algo así Golpe cabeza Y ojalá Se van a cargar a la ninja ¿Estás un A ver que le quita más Él está un sin duda Además un golpe crítico Venga Dios, A hakamo su segundo Pokémon, un Y Me voy a cagar Pikachu Bueno Bueno ¿Cómo que eficaz el sur Suriken de agua? ¿Cuándo y dónde? ¿Pikachu ganó un Un, un, un tipo que yo desconozco? No entiendo Venga, el, sur el Suriken de agua Que usará tres es más fuerte No le quita nada, tío Menos mal que pongo silencio en el móvil Para que no me suene Mientras grabo, menos mal Coño, por poco se carga de ninja Y aquí mirando el móvil Eh... Estás un brío y ahora voy, acá. ahora voy a recuperar a, a, al, al Greninja, no, lo que me faltaba ahora que me lo maten. No olvidaré la fuerza que ha demostrado, lo han dado todo. Ay, está guapo, el, los sprites son son muy buenos. Asombroso, lo has dado todo Aún así, no he podido convencerte soy, soy muy feliz de haber conocido a un entrenador como tú Un talento deslumbrante como el tuyo merece un regalo acorde Un trozo de estrella para un entrenador estrella mm, Mira qué bien Para enviar tu regalo a la versión completa del juego Ve al centro Pokémon y pide al profesor Kukui Guay en Alola hay muchos entrenadores que, como yo, están dispuestos a darlo todo en combate. Pero tú y tu equipo, por supuesto, podréis hacerle frente sin problema. Bueno, ¿vamos a, a, a curarnos? ¿Vamos a curarnos? <risa> Vamos a curarnos. No, Nunca me sale como lo dice eh, Squirtle. Vamos a curarnos. Así. Ah, Vamos a curarnos. Venga Vamos a curarlo Perfecto ¿Y tú quién eres? No, tú sigues ahí ¿Y a dónde vamos? No sé, ¿tú vienes conmigo acaso? A ver, ¿qué me dice este? ¿Qué tal todo? Zoom, ¿necesitas algo? Enviar la versión completa. Charla un rato. Vamos a charlar un rato. ¿Ya has probado el, el reto de captura? Pásate de camino a la colina de Esquilate. ¿Algo más? Eh, no, salir Bueno, como parece que todavía esto sigue, vamos a irlo dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.